Bien, miren. Pero nos podemos reír. Claro. No, okay. usted, pero eso sería sarcasmo Digo, que se tú estás reír. diciéndome. Porque nadie, al menos yo no he hecho ningún plan no para que a ti limitarte. aquí limitarte. ¿Me quieren No, yo eh, señálalo públicamente. No, si no, yo he hecho cuartar. algún acto de, de coartarte. Bueno, miren. Nosotros estamos asisti en hemos en asistido... Hay una llamada. La culpa, hay una llamada. <ríe> a lo buenas, adelante. <ríe> adelante, ellos, adelante, pueden, adelante ellos pueden, ellos pueden. que no quiero ver a Yajan parándome. Muy, muy bien, bien adelante, bien. buenos bien. días. Bien, bendecido por el Señor y se dice amado por pues María. Amén, Amén. son los, pa los padres de nuestra patria. Después, nosotros son todos. A, a mí me late, a mí me late que No late crean ustedes en que... no el gobierno ni en nadie, crean en ustedes mismos. Amén. A mí sí. me late que usted. La caibito, que Dios le bendiga porque él se, se pone como furioso. Ay ah. Que nosotros, que los que nos comuniquemos, ustedes no nos digan lo que digamos. Claro. Estamos en victoria. Todos amén, amén. Todos amén, amén. A ver, amén. Las a cuál es el que ya, amén. A, ah. a mí me late que usted y no, pues, quién sabe si gane la otra que sea la verdadera, no se apuren ustedes todavía hay tiempo que le siga bendiciendo se gracias, gracias, bien, gracias. así Señora. que la gente ¿Qué? llame bien. a mi me late que usted sabe hacer un buen café ah, como este, como este que hace la invítelo muchacha invítelo a él ah. a un café a ver si se tranquiliza <risa> <risa> y le bien. pone trepas <risa> no, no, no, ese no, es no, mi hermano, no, hermano lo oyen, lo oyen ¿eh? no, no, no, vamos no, no, Francia, escucha ese tu es mi tema hermano. miren, eh la verdad es que ha sido fluido el programa y, y le ha puesto el toque y me ha ayudado, eh. Admitolo, admitolo. yo le agradezco. Miren, el país ha estado atento a un proceso en el cual se convocaba a, a definir de forma programada quiénes, serían los candidatos de dos partidos que hoy tienen la característica de ser los dos partidos mayoritarios. El primero, el que está de gobierno, el PLD. El segundo, que es el, el mayor partido de oposición, el PRM. Pero si notamos, aunque fueron visibilizados candidatos en el orden senatorial, diputados, alcaldes y regidores, todavía la sociedad no sabe qué, se, qué quedó o qué se eligió en los otros ámbitos, porque la polarización hacia lo presidencial fue muy alta. Pero de todas maneras, a ese proceso, cuando vamos al, al día de nosotros teníamos ciertas dudas en razón de que las elecciones son un proceso formado y trabajado por un organismo rector según la ley que hoy nos rige. Que a diferencia que como alguien dijo que la ley, que nosotros no, la ley se ha ido desmontando poco a poco producto de las diferencias o las incongruencias constitucionales que posee, pero es la ley. A todo esto, la Junta debió de diseñar un reglamento y una propuesta en la cual ella misma le indicaba a los partidos y al sistema cuáles eran los pasos a seguir para ir produciendo cumplimiento de cada una de esas eh, de esos pasos